al parecer, el caso es que este hombre prácticamente confesó estando en prisión, cuando lo entrevista ni más ni menos que Carlos Pinto y la verdad es que tenemos dos gráficas de la entrevista de ese programa para que ustedes, ustedes vayan entendiendo de propias palabras de Hugo Bustamante Carlos Pinto pregunta si tú quedaras en libertad ¿podrías cometer el mismo delito, este doble homicidio de su pareja y su hija? Hugo Bustamante contesta lo he pensado, lo he pensado ...también me lo he cuestionado... ...también lo he analizado... ...y a ciencia cierta no tengo la respuesta... ...no podría decirle... ...no, es posible que volviera yo a vivir... ...una situación tan parecida... ...de hecho, ojo... ...pienso que no... ...que podría volver a hacerlo... ...y continúa... ...pero también digo... ...está hablando Hugo Bastamante... ...bueno, si en un momento determinado... ...lo dé de esta manera... ...frente a cierto tipo de situaciones... Explotaré nuevamente y eso sí que es angustiante, ¿ah? ¿eh? Eso sí que es angustiante porque, ¿sabe qué? le dice a Carlos Pinto, con eso uno demuestra a sí mismo que uno no se conoce. Oh, así, una confesión a futuro. Wow. Casi una confesión, o sea, claro. está diciendo. Si ustedes me sueltan, mira, no quiero exagerar, pero casi si ustedes me sueltan, finalmente en realidad yo no puedo determinar si voy a responder de la misma manera o no. Con estos antecedentes, Carlos, ¿ese hombre debió haber estado fuera en las calles? ¿Debió haber salido Obviamente, a los 11 años? En ningún caso, en ningún caso. Es una burla porque ni siquiera cumplió una de las dos condenas a las que fue asignada por los dos homicidios que él cometió. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes Así qué? Te, me gustaría sumar un, una opinión, en realidad. Eh, a mí, en lo personal, cuando una ley lleva el nombre de una persona, como ocurre con la ley Emilia, la ley Samudio, uh -huh. eh, a mí no me gusta porque representa que una persona o alguien que pasó a ser lamentablemente noticia, lleva ese nombre por lo que pasó. O sea, no fuimos capaces de prever y decir, ¿sabes qué? Podrían pasar estas cosas. Hay hoyos ah. en la ley que se han ido el fondo pavimentándole el camino, tomándole en cuenta las situaciones que han ocurrido. Después de escuchar la declaración que le da a Carlos Pinto, este psicópata, Carlos Pinto, perdón, eh, a ti te queda claro que acá hay que hacer una reforma o una ley, que lamentablemente es posiblemente para la prensa de mí llamándose ley ámbar, donde se exponga que es necesaria que haya una tutela psicológica para decidir quién sale o no sale de prisión. Más allá se si cumplió la pena. A mí me, me parece que la declaración de él es para decir, a ver, perdóname, si alguna de las personas que estuvo en la investigación o decidió la libertad de este hombre no vio este capítulo de da Culpa, me, me, me parecería que va por ahí. Lo que está diciendo él es claramente eh, un testimonio para decir no a respondo que esta por persona... Mí, Claro, no puede, no puede estar libre. Entonces, me parece que acá hay que hacer una reforma importante. No solamente hay problemas psicológicos con la gente que está en su casa hoy día con la cuarentena y un montón de situaciones más que son en el país, sino que también hay que hacerlo con la parte de la, de la gente que se encuentra privada de libertad. Porque tomar una decisión de dejar un hombre a los 11 años de ni siquiera cumpliendo la mitad de su condena para que esté libre, a pesar de que sea supuestamente vigilado, me parece que hay que hacer otras cosas. Me parece que hay que hacer un trabajo psicológico con la población penal, inevitablemente. Si no, vamos a terminar con muchos más casos como lo de Ámbar, porque un güey con la ley o cualquier tipo de indulto, lo que haya ocurrido en ese momento, en 2016, pero, da hay, espacio para que este hombre se encuentre en libertad. Es lo que le preguntaba Carlos Pero yo te cojo toda la razón, que sí que porque no hay un seguimiento. ¿Es, es, se como se la supone película, que perdón. sí, pero es en qué va este tipo... A los tres meses, a los seis meses al año. Claro. Padrín, ¿qué anda, po? O sea, pero si es relativamente peligroso. Exacto. La pregunta es más el, el por qué se hace este... Porque él salió entre medio de más de 700 reos que se les dio este beneficio. ¿Por qué uh -huh. le dan beneficio a estas 700 personas? ¿Qué fue claro. lo que ocurrió? Es así, sí. es simple porque no había más espacio en las cárceles. Así de simple. No, o sea, que, claro, eso pero eso fue un, el motivo. Claro, pero Entonces, una vez una Claro, pero nadie se capaz sí. de entrevistar a, esto, a estas personas y decir, perdóname, yo acabo de hablar con él, esta persona no puede estar libre. No sé, me, por eso te digo, falta, falta filtros, faltan filtros, faltan, lo, lo dice el mismo. Yo creo que ahí están tocando un punto súper clave y me quiero sumar a tus palabras, Lama, cuando tú dices cómo no se puede prever esto. Hoy en la tarde, eh, Juan Antonio Neme, en el programa Hola Chile, él habla de un informe psicológico de gendarmería al cual él tuvo acceso y en ese entonces el informe decía que no recomendaban la libertad condicional de este sujeto decían que no era un hombre capaz de estar en libertad era un hombre que tenía un perfil psicopático y cumplía ciertas características eh, que lo hacían eh, estar... Y, o sea, que no podía estar en las calles. Entonces, acá nos preguntamos, cuando se hacen estas solicitudes de poder cumplir esta condicional en libertad... ¿Cómo se filtran esos documentos? ¿Quién los lee y quién va diciendo? Este sí, este no, este sí, este no. Eso. Claramente se les pasó un informe, se les pasó no, un prontuario no. demasiado importante, un doble homicidio. No es lo mismo que poner en libertad, por ejemplo, a una persona que estuvo presa por piratería, una persona que, no sé, robó en un lugar no habitado, eh, que son quizás delitos menores, pero matar a dos personas son crímenes gravísimos. Entonces, ¿dónde estuvo el error acá, en el, en el en el proceso de nuestra justicia, ¿quién dio esa autorización? Bueno, sabe, sabemos que fue la, je, la jueza Silvana Donoso, pero ella tuvo estuvo en una comisión, o sea hubo muchas personas que pudieron haber puesto el ojo en este informe y no lo hicieron, entonces yo creo que por ahí también vienen las, eh, las investigaciones ahora, ¿cierto? A minutos ya, según indican, de, de la salida de de Hugo Ahí está, Mira. Si de ver TV Producción, estamos viendo Obviamente, ahí estamos viendo la, la salida, exacto, de las personas, exacto, de Hugo Bustamante. Atención, se va a confrontar con todo el público. Atención la persona, fíjense, en ese automóvil de la PDI va Hugo Bustamante, hoy consignado como el único responsable del asesinato de Ámbar. Opa. Manifestándose con la rabia Con el no aguanto más ¿Hasta cuando aquí cresta? ¿Por qué estaba ese hombre ahí? ¿Usted lo recuerda hasta Monti cuando hablamos de que la sí. gente lo miraba con malos ojos. Ahora, quiero recordar y decirle a las personas esto, hoy día que nos acompaña Carlos Gutiérrez, él es parte oficial de la investigación y el proceso que continúa desde mañana en adelante sobre la desaparición y asesinato de Ámbar. Te queremos preguntar, que estás asesorando a Maritza, ¿cuál es el proceso que se inicia mañana mismo. ¿Qué es lo que se viene? Y atención, no solo eso, porque no podemos estar fuera de una contingencia país que ha obviamente sobrepoblado los periódicos y la prensa nacional que tiene que ver con el conflicto mapuche. Vamos a estar con la profesora y magistral de Historia de la Pontificia de la Universidad Católica, Jimena Prado, y vamos a preguntarnos y a entender cuándo partió este conflicto. No lo va a creer si hasta el propio Bernardo Higgins les dijo este país es suyo, esas tierras son de ustedes, ¿Cómo llegamos a todo esto, eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan.